Tío, es un bobardo, eh Es un bobo Pero brutal, vale. ¿eh? de tío, Dios mío, qué asco de tío, que fatiga, por favor, para de jugar Fortnite, tío, das asco. Doctor Que se esmayado, hijo de puta Que se esmayado, hay que sermayado Y mala gente ¡Oh! ¡Wow! ¡Dios! No, hombre, de que llegues tú no Pero es increíble el luteo que te da Vale, muerto ¿Eh? Menos uno. Es que son muy malos en las partidas públicas. No, no por ofender a esta persona un... de aquí, te la pingueo, ¿vale? Son dos. Mira, mira, mira. Blanco, muerto. Blanco. Está el otro blanco, ¿vale? El de la construcción está en blanco. Oh, ¡Wow, oh, wow, oh, wow! Cuidado. Tranqui. Mira, ya la han matado, la han matado. Pues vamos a aprovechar a los otros dos que están ahí guarreando. Estos de aquí. Cuidado. No te acerques mucho. Con el otro, con el otro, con el otro. Con este que tiene balas medianas. Ah, ha pillado solo esas tres armas. Vale, vale, vale, vale. Sí, tengo esas tres. Y no problem. Están está guarreando. El de otro debajo. está tocado, ahí, ¿vale? Está bastante tocado. Estamos en área, ¿eh? O sea, tranquilidad, que el high ground no lo, no lo perdemos. ¿Eh? No lo perdemos. Mira, mira, mira. ¡Ah, ¡Ahí está! ¡Qué bueno, ¡Qué bueno. <risas> vale, el otro me lo cargo yo sin problema. Vale, le he dado. Ten cuidado, no te, no te asomes mucho de eso. O sea, que es que tiene. Muy buena esa. Está atrás de ese Guarda, guarda ese ¡Qué buena! Sabré bien dónde lo ha mandado Vale, vale, vale, vale Vale, le he deleteado Le he deleteado Pero a la derecha nos están subiendo, ¿eh? Cuidado, aquí viene Vale Están blanquitos están blanquitos, pero voy contigo, ¿eh? Tranqui. A ver, ¿dónde estás? ¿Arriba? Aquí. Vale, tranqui. Mantente el high ground y vamos para arriba. O sea, le había partido esto al pavo este. Vale, está arriba, mierda. es <risa> sí que me parto. <risa> vale, muerto. <risa> sí, que me parto, pobre. Es que también juego muy, muy brutal. En plan, es que es eso. <risa> juego muy loco a esto. Vale, oh, uh, ay perdón eh, no, lo no tenemos fácil, vale Han cogido el globo Están los dos abajo, vale Mira, vente, vente, vente Ahora, abres un poquito por aquí Y vamos a pamearle como hacen ellos Si tiene, toma, a ver si Ah, aquí. Toma, pilla esto. Para tirarlo fuera de la. Te, te, lo, te, lo, te, lo, te voy a dar el honor de poder tirarlos, que es muy gracioso. Le apuntas a ellos al suelo y los tiras fuera de la tormenta. Te vas a hartar el rey. <risa> están aquí abajo. Son en plan. Eh, ¡Pero no te caigas! ¡No te caigas, no te caigas! Mira, si quieres, abres aquí. Mira, aquí y los ves. Que están aquí abajo. Mira, mira, mira. Eh, eh, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. tira! ¡No! ¡Oh! Ah, mierda, nos hemos separado. Ah, putada. A ver si puedo hacérmela por high ground. Lo siento, es que nos han tirado, son muy guarros Y me lo van a tirar todo. Ah, quieren subir. Qué gracioso es. <ríe> se van a cagar los pobres Joder, ya, ya que se reduzcan más la barrera ¿no? si es que... Yo creo que Vaya saca... Váyatela Vale, los dos están en blanco, en verdad Si juego con paciencia Me los hago Vamos a ver, a ver. No sé, no sé, todavía no sé, eh. Madre mía, ¿cómo se cierra eso, eh? Sí, es brutal. Pero eso básicamente que es Aquí más. más... Bye, nice! Hola. Es que es una partida pública, te lo he dicho. Super jerardo. Espera. Espera, voy a tirar granada. Vale, lo he matado. Pobrecito no he matado una granada o sea me da pena brutal eh, vale voy para abajo ya toda. por si han caído sí sí sí se está aquí ¡Ah! okay. muerto no te preocupes me carga el otro pilla el cofre pilla mira mira mira son bots o no son bots sí mira mira mira ¡Ah! te voy a matar a pico porque eres un bot me das pena no eran bots pero bueno pobrecillos me voy a poner a bailarle aquí <risa> vale eh, voy a intentar matarlo vale hola pa es que se me escapa no se me escape usted le he quitado ocho vale lo he matado ya <ríe> La plataforma fuera ¿En dónde aquí aquí aquí aquí mira mira mira vale me carga uno de sus aliados o sea, de sus amiguitos por tonto Toma, por, por joderme a mí eh, el early no, de la no, partida, gilipollas. Eh, vale, voy a rotar con maderica. Un momentico. Vale, ahora ya no roto con maderisca. Un momentito, me quedo aquí. Pop, pop, pop, eh, vale. Tengo materiales y demás, eso me flipa, eh O sea, tengo arcachofas de estas, tengo lo que yo no como Tengo repollos, tengo repollos <risa> Papá, si no matas no vas a llegar a... <risa> ya lo sé, campeón, Meliu Pero es la cosa, a mí me gusta disfrutar de una partida de Lat game tío Es que no puedo jugar a otra maneta, de otra manera ¿Quién es mi, mi streamer favorito? Pues no, yo eso es como cuando, cuando, cuando A ver, es que es muy complicado, chute Como cuando alguien me pregunta cuál es tu juego preferido como no le hago las cosas a nada, pues entonces tengo muchísimos puntos de, de influencia y, de, y de, de referencias en ese aspecto que me parecen buenos streamers, por supuesto. Mm, de Fortnite te podría decir que mi máximo es. Uy, mi máximo sería Mr. Sabbath, ¿vale? Mr. Sabbath para mí es la caña y buga. Pero es que es eso, no tendría, sino que te diría de cada rama de juego quién me gusta más o menos, es complicado. Que no despertar lo tuyo por si acaso que grande. Pero si hay 13 nada más, ya lo sé, Carmenito, pero... Ahora hay 8, entiéndeme, cuando escuches esto con el delay hay 8 Pues a mí me gustaría pues reservar los materiales Sé que debería de ir a por ellos, pero no tengo curaciones muy muy buenas, la verdad Me gusta ver tus estilos porque siempre estás con tus. ¡Qué grande, tío! Hombre, yo, JD Musto, me alegro que tengas ese sentimiento Que sé que en algún momento cuando estoy super picado, <ríe> super picado, pues es normal Sí, hoy, hoy, hoy, hoy está intratable, ¿yo o tú? Ay, que maricón. <ríe> Como tú dirías, cabrón. Vale. os quedo aquí. Me piro por abajo. Dios, tío, ¿cómo me, me quita la altura, tío? Que es Mayabad. Dios. ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué, tío? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Perdóname, Perdóname, Dios, Buda. Buda, Dios. ¿Azeroth? Ragnaros del infierno. Madre mía, un momentito, ¿vale? ¡Eh, vapeador! El Elio de refulón que estás ahí? Espera. Me van a tirar esto. ¡Wow! ¿Este tío volando por ahí? ¿Qué? ¿Dónde me lo deja? ¡Buah! Tengo menos vida que una alpargata. A ver cómo bajo. ¡Oh! ¡Wow! <risa> Oh shit, that shit is real bro Oh, what's up bro? You play with a head, my friend Mamma mía Un momentito, gente, ya leo el chat esta partida está bastante interesante Niveles estratosféricos, niveles sayos. ¡Oh! Ahora no tengo malas de esto ¡Oh! Que me pongo nervioso, tío Dì, di, di, di, di, di, di, di, oh di, malato, malato. ¡Wow! ¡Dios! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Este es mi puto nivel, coño, tío. Este es mi nivel de mierda. ¡Joder! ¡Tío!